Debido a conflictos que se han escenificado dentro y fuera de donde actualmente se están llevando a cabo las fiestas patronales en esta ciudad, en donde incluso ya han resultado heridos, el director de la policía municipal Alberto Durán dijo este lunes se realizarán levantamientos en lugar para reforzar la seguridad. Bien, el pueblo de San Francisco de Macorís sabe que nosotros siempre hemos tenido una actitud responsable ante la seguridad de todos los eventos que forman parte de la Alcaldía de este municipio. A partir de hoy, a partir de este momento, ya me dirijo a la Alcaldía y estaremos tomando los correctivos de la seguridad de las fiestas patronales Santa Ana, eh, Santa Ana de este año. Así que pueden estar seguros que estaremos solicitándole al General de la Plaza y estaremos reforzando... La policía municipal que se encuentra allí para que el pueblo de San Francisco de Macorís pueda disfrutar y pueda gozar lo que son sus fiestas patronales. Cordero, NTN, su noticiero regional.